por eso, sé que les debemos una explicación al respecto y en el video del día de hoy les vamos a estar contando por qué es que no habíamos estado subiendo videos qué pasó este ¿Qué pasó? y si sí, toda la chisma Ajá. y vamos a estar haciendo eso mientras comemos un delicioso plato que preparó Julián sí. wow ¿Qué sí. qué lindo. buen provecho Pero que... Sí. Disculpen un poco los errores técnicos. Sí, han estado bien amigos. Nos extrañaron, nosotros nos extrañamos a ustedes. ¿Cómo están? Espero que ustedes todo muy bien. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. ¿Qué tal le quedó a toda la sopita? Un minuto Un Y bueno, vayamos directo al grano ¿Qué ha pasado con nosotros? porque no hemos subido videos en 9 o 10 meses? La verdad es que Lo último que les mostramos a ustedes Fue que nos mudamos a Tampico A vivir ahí con mis papás y todo iba muy bien hasta que en diciembre se vendió la casa donde estábamos viviendo con mis papás Entonces tuvimos que empezar a buscar un departamento donde vivir Y todos esos videos, todo esa chisma de por qué nos mudamos La subimos en mi canal principal que es Hello Tania Chan Ahí está todo el chisme a lujo de detalle en esos videos Pero en el video del día de hoy les vamos a dar como que un update rápido de qué fue lo que pasó porque a partir de ahí nos pusimos bastante ocupados, primero con la mudanza, buscando un lugar donde vivir sí. en Tampico primero porque estábamos buscando pues, un departamento o una casa ahí pero no encontramos ningún espacio que nos gustara mucho y que fuera como muy bueno para nosotros así que a Hayato se le ocurrió sí. la idea de... Muy idea loca loca <risa> sí yeah. 계속 탐피고에서 작다가 없으니까 uh -huh. 한번 그냥 홈페이지에서 몬테레이, 지, 이런 이런식으로 그냥 찾아봤어 그때부터 시작이지. Si, ahí comenzó la locura. Uh -huh. En vez de mudarnos a Tampico, nos mudamos a Monterrey. Sí. Y en pleno diciembre estamos buscando un lugar donde vivir. Entonces no estaba fácil porque ya saben que en México en Diciembre se para el mundo y todo mundo pues anda con las fiestas, las fiestas navideñas y batallamos un montón. Sí, entonces al final llegamos a casa de un amigo, no, llegamos a la casa, de un ami de, a la casa del amigo de un amigo y las cosas no salieron muy bien. Sí. teníamos muchísimas cosas que hacer con la mudanza. Entonces dijimos vamos a parar un poquito los videos para hacer todo lo, lo de la mudanza entonces llegamos a Monterrey y teníamos la idea de seguir con los dos canales pero yo también empecé a trabajar en una nueva empresa entonces eso me quitaba tiempo de edición y tiempo para grabar videos y aparte estaba trabajando en otro proyecto que les contaré más adelante porque ese es un proyecto secreto muy emocionante entonces todo lo que es que no, no. 24 horas. Y la verdad creímos que después de mudarnos a Monterrey las cosas iban a estar más tranquilas porque íbamos a estar instalados en nuestra casa. Pero chicos, la cosa salió muy mal y en esa casa solamente vivimos dos meses porque historia larga, corta, el vecino era brujo y, y teníamos muy mala suerte, nos iba muy mal. Así que al final decidimos mudarnos de ahí porque de verdad estaba muy mala situación, nos iba muy mal la peor suerte del mundo viviendo ahí la verdad si, me si, si, si creo que estrés manazo ¿no? uh -huh. es que yo no podía con el estrés, todos los días pasaba algo todos los días pasaba algo malo accidentes, caídas, golpes, peleas, o sea todo estaba muy mal en esa casa como que había demasiada mala vibra y de hecho desde que llegamos lo sentimos o sea Nunca fuimos a ver la casa en persona porque estábamos en Tampico y confiamos en que era la casa del de amigo de un amigo. Entonces nos fuimos, o sea, nos mudamos sin ver la casa. Y ese fue un gran error. Sí. Pero también me explico eso. Sí. Dentro de eso. Sí. Pero en el país, todo me hacen un Sí. Pero en el mundo, en 너무 많았어요, 모든 것들 gusta. 근데, sí, 그래서... No les miento que lloraba un montón, casi todos los días lloraba. <laughs> sí. sí, de verdad, o sea, era mucho estrés y sobre todo porque es la primera vez que yo en México intento ser como un adulto independiente y es muy diferente ser un adulto independiente en Japón a hacerlo en México y la verdad aquí. Te ponen muchas trabas, la gente es transa, es desaprovechada. Como me veo chiquita, siempre me quieren ver la cara. Entonces batallaba mucho y era muy frustrante para mí no poder hacer todo como yo quería. Y batallaba mucho, la verdad. ¿Y yo me iba Sí. ¿Y yo me iba a hacer Ya <laughs> soy un adulto responsable. Sí. Sí, como es que la de Monterey es muy importante, es que en España no hay un Sí. 그냥 이제 이 시대라서 온라인에서도 할 수가 있지만 아직 완전 미기나 레벨이라서 처음에는 오프라인으로 직접 학교에 가서 그런 공부를 하고 싶었어요 근데 탐피코에는 없었고 그 당시에는 아직 코로나가 좀 그랬었던 거 있어서 학교 가고 싶어서 몬떼레 선택한 건 아니지만 근데 몬떼레 가고 싶었던 이유 하나가 그랬었어요 no, que a pesado, no entonces, por eso nosotros decidimos como tomarnos un pequeño descanso y la verdad es que no pensamos que fuera a ser tan largo, nunca dijimos va a ser nueve o diez meses. Pero seguía pasando una cosa tras otra, una cosa tras otra. Sí, y a los dos meses de haber estado instalados en la otra casa, pues tuvimos que salirnos y mudarnos a este nuevo departamento donde vivimos ahora. Y la verdad nos gusta mucho. Sí. Es muy bonito. Como podrán ver, es muy bonito. Es muy cómodo, los vecinos son bien tranquilos. y sí, nos gusta mucho. Sí. Digo, hace me quise que eso. 일은 많이 없어요 아직 근데 그런 것도 다 배워야 했었고 응. 나도 할 일이 있고 타니아도 할 일이 있는데 서로가 도와줘야 할 때는 상황이었어요 응? 내가 어디 갈때 처음에는 타니아랑 같이 가서 이렇게 해야 해 그런 말을 해야 해 그런 것도 배우고 타니아도 그런 집 문제 문제가 있을 때마다 조금 슬프거나 스트레스 받거나 뭔가 이런 거를 해서 가는 걸 내가 조금 도와줘야 했었고, 혹시 만약에 나도 멕시코 사람이었었으면 내가 도와줘서 있었는데, 근데 지금 그런 거 아니니까 다니엘은 다니엘가 해야 하고 나는 내가 해야 하는 거 하는데 서로 도와줘야 하는 그런 관계라서. De hecho sí, estábamos como en un momento de nuestra relación en la que necesitábamos mucho el apoyo del, del uno del otro. Yo como saben tenía muchos problemas mentales en Japón, entonces para mejorar mi salud mental fue que nos vinimos a vivir a México. Y honestamente los primeros meses sí fueron de gran ayuda y me sentía muy bien, pero cuando llegamos a vivir a Monterrey y que tuve que enfrentarme como a la realidad de ser adulto yo sola en ese estado mental tan mal en el que estaba, pues fue bastante complicado. Entonces sí necesitaba mucho el apoyo de Hayato de que, no se sé, me consolara, me ayudara, me diera consejos. Porque la verdad en Japón prácticamente Hayato hacía todo. Hayato era el hombre fuerte, independiente. Entonces aquí ir aprendiendo a hacer todo eso me costó trabajo, la verdad. Sí. Pero ya lo no logré. Sí. Hayato era como un niño de cuatro años, o sea, yo tenía un bebé. Sí, eso es verdad que hay algo que hay que hacer. Tania es también en Japón pasó al revés, o sea, cuando llegamos a vivir a Japón, Hayato tenía una niña de cuatro años y me tuvo que enseñar todo, todo desde cero. Entonces ahora me tocó a mí enseñarle a Hayato. Y la verdad es que ya puedo hacer un montón de cosas solo, o sea, ya, ya va a cargar gasolina solito, ya maneja, porque en Japón se maneja al otro lado del volante. Entonces también tuviste que aprender a manejar. Yendo por favor. Sí. Cero, cero, cero, cero. 그때 너무 할 일이 많았고, 타이밍도 좀 그랬었어. 아하. 만약에 뭔가 조금 이사 같은 것도 조금 더 시간이 있었으면, 음. 혹시? 혹시 혹시나 그런 거 해결을 하면서, 아니야 채널도 우리 채널도 같이 하고, 뭔가 그런 식으로 할수 있었을 수도 있지만, 음. 타이밍이 좀 그래서 음, 좀두개 하기에는 너무 힘들었고, 그 다음에도, 몬테레에 와서, 당연히 그첫 번째 집 가서 문제가 없겠지 해서 뭐한 달, 두달 정도 뭔가 조금 한 다음에 돌아올 수 있을까 싶었는데 문제는 계속 생기고 그런 거를 해결을 하면서 조금씩 조금씩 하나하나 하나하나 배우고 그렇게 해서 이제야 BS 메세스. <웃음> 근데 진짜 조금... No, era, 뭔가... no era intencional <laughs> 음... Ya nos acostumbramos a la vida de Monterrey, a la vida de adulto, a estar en México Porque la verdad, querido o no, el cambio de país, pues sí, es difícil Y yo ya tenía seis años en Asia Y volverme a adaptar a México me gustó trabajo Yo dije, va a ser bien fácil Y México ha cambiado un montón Se ha modernizado mucho me enamoré otra vez de mi país. Qué bonito está México, de verdad. Sí. Hay muchas cosas que hacer. No sé, me, me encanta O sea, es muy bonito. Pero sí batallé mucho en a adaptar. que, sí. por 뭐, 뭐 다시 하고 이렇게도 sí. 안 하고 싶어서. Sí. 그래서, 음, 진짜 괜찮아질 때까지는 일단 que la mm -hmm. um, mm -hmm. mm -hmm. sí. De verdad les pedimos disculpas. Yo sé que muchas personas estaban esperando que subiéramos más videos y ya hubo inclusive gente que se dio por vencida con nosotros. De verdad que no esperábamos que fuera tan largo el tiempo. Pero estamos muy contentos de ya estar de regreso, de volver a compartir nuestras aventuras con ustedes. Tenemos muchas ideas de videos que queremos grabar. Y si sí, les pedimos una disculpa y les damos las gracias por estar aquí viendo este video y acompañándonos en nuestra cena. <Kardashian> natural. Natural. que... 예를 들면, 혼자 사시는 분이나, 아니면, 뭐, 배타임 있어서, 혼자서 먹을 때도 아마 있겠죠? 응? 그리고, 예를 들면, 자기 전에, 음 그, 남자친구, 여자친구랑, 조금 뭐, 릴락스 하고 싶을 때가 있잖아요. 뭔가 이럴 때, 뭔가 너무 편하게, 마음 편하게, 그리고, 뭐, 조금 행복하게 만들 수 있게. De un vídeo de que sea, Sí, a nosotros nos gusta mucho en nuestros videos compartir de siempre buena vibra. Nos gusta sacarles una sonrisa, ayudarlos a relajarse después de un largo día de trabajo, de la escuela. Entonces, también por eso queríamos esperar a que nos sintieran con nosotros bien para poder pasar con ustedes un buen rato. Y como dice Hayato hacer videos en los que nada más convivamos y pasemos un buen rato todos juntos. Así que esperemos que les gusten los nuevos videos que vamos a estar subiendo en el canal. Y también pues muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros nuestros videos, por esperarnos y por suscribirse. Por favor, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les informe en YouTube cuando subamos un nuevo video. Suscríbanse. Denle me gusta. Compartanlo con sus amigos. Dejen un comentario. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós. bye. Bye, bye, bye.